Bueno, pues un poco empezamos esta segunda edición. Hace un, cosa de un año y medio, así pues presentamos la primera. no. Eh, estábamos más cerca entonces de la aprobación de las leyes Mordoza, que se había, fueron, como sabéis, en julio de 2015. Y bueno, pues eh, veíamos la necesidad de preparar un poco pues, a los movimientos que entonces estaban en la calle pues para, para que pudiesen resistir la mejor manera posible la posible represión. Eso por un lado, por otro lado creemos que esta segunda edición es necesaria porque ha habido movimientos nuevos, hay movimientos nuevos, nueva gente que se incorpora y por lo tanto habría que volver un poco a repasar esas, esas notas que hicimos entonces y además bueno pues hay algunas cosas nuevas ¿no? que han ido surgiendo, en ese año y medio pues han ido apareciendo esas cosas. En realidad, como sabéis, pues eh, desde el, el nuevo ciclo de movilizaciones que empieza aproximadamente en 2010, pues ya ha dado lugar a un aumento de la represión muy importante. ¿no? O sea, En 2010 fue la primera huelga general, en 2012 hubo otras dos huelgas generales. Eso me puso, por ejemplo, sobre la mesa eh, un, un artículo que estaba en el Código Penal desde 1976, es decir, todavía antes de la transición democrática, y que es el 315, y que eh, bueno, penalizaba a los piquetes de huelga, los piquetes informativos, en una, de una manera además muy escandalosa porque la pena mínima que imponían las personas que supuestamente llevaban a cabo coacciones para evitar la entrada al trabajo, pues era de tres años, lo mínimo que se podía imponer eran tres años y de hecho en esas dos huelgas generales pues hubo como 300 casos, sobre todo sindicalistas, que fueron a las que se les aplicó este artículo y que quedaron, por tanto, eh, con ese tipo de penas. ¿no? Luego la mayor parte no entraron en cárcel, pero bueno, eso es otra cuestión diferente porque se fue retrasando. Luego el 215 perdón, el 315 se ha modificado después de julio de, de, después de, julio de 2015. Luego, en, en esos años, después de las movilizaciones del 15M y que aparecieron además nuevas formas, ¿no? los Scratches, los, eh, todas esas, esas formas que, que conocemos de movilizaciones más recientes, pues dieron lugar a la aplicación de una serie de leyes, ¿no? sacaron toda una, una batería de leyes muy, eh, muy importantes desde el punto de vista represivo, la Ley de seguridad, de, de seguridad Privada en primer lugar, la Ley de Seguridad Ciudadana que es lo que conocemos normalmente como la Ley Mordaza, modificaciones en el Código Penal que tuvieron que ver ver un poco porque estas dos leyes realmente se, se hicieron conjuntamente, eh, pero que tienen también muy, eh, mucha importancia desde el punto de vista represivo porque incorporaron como nuevas interpretaciones de algunos delitos, incluso dieron algunos delitos como nuevos, no el caso por ejemplo del enatecimiento del terrorismo que dio lugar pues, a una gran cantidad de, eh, de, de casos de sanciones eh, por el de, de tuiteros, de, de, de personas que eh, cómicos, etcétera, eh, titiriteros, etcétera, que a los que se les acusaba del nacimiento del terrorismo, me imagino que luego eh, Darío os contará un poco más sobre este asunto, y a otra serie de delitos de odio, no pues odio a la corona, odio a la bandera, odio a ciertas instituciones, etcétera, es decir, hubo toda una serie de aplicación de, de unas nuevas formas de interpretar esos delitos de odio, los casos de la, eh, religiosos, ¿no? de, de las ofensas a la religión, etcétera, que aplicaron, bueno, que dieron lugar a una gran eh, importancia de casos de represión. Por poneros simplemente los ejemplos de la Ley de Seguridad Ciudadana y lo que ha supuesto desde que se pone en vigor en en, en el, año, en el año, en julio de 2015 hasta 2017, es decir, hasta enero de 2017, se han aplicado 92.000 sanciones, pero solamente esas 92.000 sanciones se refieren a los artículos que tienen que ver directamente con el tema de la represión de movimientos sociales, es decir, sobre todo los que tienen que ver con la desobediencia a la autoridad, los que tienen que ver con el tema de la, lo que supuestamente ellos interpretan como ofensa a la autoridad todo ese tipo de, de artículos que son muy poquitos dentro de esa ley pues han dado lugar a, a 92.000 sanciones en ese tiempo y suponen 33 millones de euros las sanciones que se han aplicado simplemente en ese caso no hemos metido 2018 porque 2018 todavía no han salido los datos, pero hay que suponer que la proporción va a ser por lo menos igual, no ha habido cambios, ahora me referí un poco al, al tema del PSOE y la llegada al gobierno, no ha habido cambios y se supone que entonces pues, habrá otras 40.000 denuncias nuevas en este año 2018 y otros 15 millones de euros aproximadamente en esos artículos que se han estado aplicando. Bien, la reforma. ¿Qué es lo que está pasando ahora, desde que llega el PSOE? Bueno, como sabéis, el PSOE antes de llegar nos dice, bueno, vamos a derogar la ley, la ley Mordaza, pero cuando llega, incluso tres meses después de estar en el gobierno, sigue diciendo que la va a derogar, pero cuando se ponen sobre ello, pues desde luego no la derogan, ¿no? sino que lo que hacen es una entrada en una especie de reforma, además ni siquiera en esa reforma, eh, ...toma su texto, el texto que ellos habían propuesto... ...tiempo antes para reformarla... ...sino que toman el texto de que había propuesto el PNV... ...que era, si se puede decir, incluso más pobre... ...en las reformas que hacía que el, de, que el del Partido Socialista. Y bueno, esto, como sabéis... ...se encuentra en estos momentos en la Comisión de Interior... ...la comisión que está ahora revisando esta limordaza... ...y que se supone que va a dar lugar... ...dicen que para el verano de 2019... Eh, la cosa va muy lenta porque hay 200 enmiendas de ese, de ese texto y eh, bueno, pues lo que vaya a salir de ahí pero lo que vaya a salir de ahí, lo que estamos viendo, por lo menos lo que nos vamos enterando poco a poco de lo que está pasando en esa comisión es que no hay re, eh, cambios eh, sustanciales ¿no? por lo menos, por ejemplo, en el caso de las devoluciones en caliente, que es uno de los, de los puntos que el Partido Socialista había dicho que iba, que iba a quitar, uno pues no lo va a quitar ya ha decidido que no lo va a quitar y la, el colgar imágenes por ejemplo de la policía eh, en internet, de la policía actuando en un momento determinado, reprimiendo en un momento determinado, pues dice que tampoco lo va a quitar. Es decir, que hay una serie de cosas que ya vamos viendo que realmente las reformas que se pueden hacer a esta ley o que se van a hacer a esta ley, pues va a ser todavía bastante poca. Bien, y yo nada más, yo le cedo un poco la palabra a, a Darío, que es el que va a, a entrar en, en harina de, de verdad y, y bueno, pues pues nada más. Únicamente anunciaros, no podemos decir la fecha porque no, no, la, eh, no la tenemos todavía fijada, pero tenemos previsto en el mes de febrero hacer un, una, un acto eh, sobre la justicia, ¿no? sobre lo que está pasando con la justicia en estos momentos. Y además contamos en este caso pues, con Victoria Ortega, que es la presidenta del Colegio eh, de, de, abogado, de la Abogacía del Estado, y bueno, pues va a va a ser un, un acto bastante interesante. Entonces, bueno, que estéis atentos. Luego, otra cosa, eh, se va a grabar, como ha, dicho, como ha dicho Manuel, y va a estar colgado esto para que lo podáis difundir. También vamos a colgar... ...el texto de Darío, de lo que va a contar ahora mismo Darío... ...en nuestra página web, etcétera... ...y lo mandaremos a la asamblea, como hacemos siempre... Eh, ...al listado de nuestra asamblea... ...si después, al acabar... Eh, ...alguno de vosotros quiere, eh, quiere apuntarse en nuestra lista... ...pues para recibir información... ...pues simplemente dejáis el nombre y, y con eso... Y con nosotros Darío. Muy bien. Bueno, buenas tardes eh, a todos, gracias por venir... ...lo primero, este día de viernes... Y bueno, vamos a entrar, como dice Manolo, en harina. Vamos a ver algunos consejos y algunas reglas de cómo actuar eh, contra la represión que se produce en las manifestaciones y en los actos de concentración. Vamos a empezar por el principio, que es la fase previa, que es la organización de la, de la manifestación o de cualquier acto de protesta. Primera pregunta, que cabe hacerse es si es necesario tener una autorización administrativa para poder, eh, poder desarrollar una, ...una concentración o poder desarrollar una manifestación. Y la respuesta es que no, no hace falta autorización de la administración. Tenemos derecho a manifestarnos y tenemos derecho a protestar. Lo que hace falta es una comunicación, simplemente. No hay que autorizar nada, hay que comunicarlo. Se comunica en un plazo de un mes máximo y hasta diez días antes de la, de la propia manifestación. Y se celebra. Si hay una razón urgente... Se puede, hacer, se puede hacer con 24 horas de antelación. Y lo único que hay que explicar es por qué es la urgencia y cuál es la, la gravedad de la situación incluso si son menos de 20 personas los que se concentran no hace falta ni comunicarlo exactamente podemos ir y hacerlo ¿y qué pasa si no lo comunicamos? pues no lo comunicamos a los que manifestantes no les tiene que pasar absolutamente nada porque no están infringiendo ninguna norma ni penal ni administrativa eso sí, al convocante sí que le van a aplicar la ley mordaza y le van a aplicar una sanción de la propia, de la propia ley de seguridad ciudadana bien entonces, el, los convocantes tienen una responsabilidad, una responsabilidad por los hechos que ocurran en la manifestación, siempre, en el ámbito administrativo, siempre que no se demuestre que, han actuado con, o que se demuestre que no han actuado con la diligencia debida. Pero lo más grave, y no está en esta ley mordaza, sino en el Código Penal, que a la vez se modificó y que es la segunda ley mordaza, y que es mucho más grave porque no son sanciones administrativas, sino que son delitos con penas privativas de libertad y con antecedentes penales. Y entonces aquí se ha extendido no solo a los eh, convocantes, sino también a todos los que difundan una, una manifestación o un acto de concentración. Todos son responsables por lo que ocurra en esa manifestación. Hasta el punto que en el artículo 559 del, del Código Penal, en esta reforma de 2015, le voy a leer porque el texto es rotundo, claro y absolutamente desproporcionado. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio, Facebook, redes sociales, Whatsapp, de mensajes o consignas, ...que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público... ...del artículo 557, que luego veremos... ...o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlas a cabo... ...que alguien que ya... ...dijo, mire, yo voy a ir a una manifestación y voy a quemar contenedores... ...usted es que mandó un mensaje que decía... ...hizo la manifestación y a este hombre usted le ha reforzado... Eh, la intención que ella tenía, se la ha reforzado... ¿eh? ...entonces usted le vamos a poner o bien una multa de 3 a 12 meses, o una pena de prisión de 3 meses a 1 año, solo por enviar mensajes. Este artículo todavía no se está aplicando, yo no conozco ningún caso en que se haya aplicado, pero aquí está, como estaba el 315, como la espada suspendida, la espada de Damocles, esperando que nos caiga encima, ¿cuándo? Cuando la, eh, la protesta se reactive, la protesta bajó, esto se hizo y se pensó cuando mmm, la protesta estaba creciendo, y estaba fortalecida y, ha, y no se ha aplicado. Pero en cuanto vuelva a haber protesta, esto se va a aplicar como se aplicó el 315. ¿Mm? Y la gente va a ir a prisión. Y por eso hay que pedir la derogación y exigir la derogación de esto ya. Antes que pase como el 315, que sí se modificó, pero hubo gente que ingresó en prisión. Eso no sé. y gente que lo pasó muy mal en, eh, esperando juicios cuando les pedían una tropada de años de cárcel una tropada y digo que cárcel porque dicen, bueno, pero es de de tres meses a un año hombre, como es menos de dos años no entro, bueno, es que esto es porque hace los mensajes y que refuerza pero el 557, al que remite ese otro artículo, lo que dice es a los que van a la manifestación quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, romper un cajero, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Es decir, oye, que voy a quemar un cajero. Serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión. Ojo, aquí sí ya vas a... Ya vas a la cárcel. Pero no es de tres... Luego veremos que ni siquiera es eso. Es más... Dice después... Con las mismas penas se castigará... De uno a tres años de cárcel... A quienes actuaren sobre el grupo... O sus individuos... Incitándoles a realizar las acciones descritas... O otra vez lo mismo. O reforzando su disposición a llevarlas a cabo. Es que usted, como lo, como lo dijo... Estaba en la manifestante de unión Y dijo algo que a este hombre le ha reforzado la intención... De quemar un cajero. De uno a tres años, no. De uno a tres años, no, porque... El artículo siguiente dice, será agravante, será circunstancia agravante, pues haber utilizado armas, incendio, un montón de cosas gravísimas, pero entre ellas dice, cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación, porque para el legislador una manifestación es un acto tan peligroso como hacer un incendio, o como llevar armas de fuego, le ponen la misma peligrosidad. Una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas. En este caso, cuando es manifestación, la pena, la pena es la siguiente. Estas penas serán, eh, los hechos descritos serán castigados con una pena de 1 a 6 años. Estamos ya que en el grado medio son 3 años. A la cárcel, directo, como entraron los del 315. Esto está aquí y nadie habla de esto. Esto sí que es mordaza. Es mordaza a los que participan. Y es morudaza, es que el que difunda, si cuando eso lo ponen en marcha el que difunda una manifestación, se la está jugando, porque cualquier cavernícola que entre hay o cualquier bestia y, y la líe, la, la lían a ti también. Y a ver quién se atreve a hacerlo. O también cualquier policía que entre disfrazadito, que también les hay, y la lían. Y el que lo difundes. Totalmente, que el que le diga a uno que, que refuerza a alguien de tomar una decisión de pues, quemar un contenedor, de uno a seis años de cárcel. Eso sí que es mordaza. Bien, bueno, ya se ha organizado la manifestación y entonces vamos a participar en ella. ¿Cuál es el, lo, lo primero que nos puede pasar? Lo primero es la identificación. ¿Puede la policía pedir eh, identificación? Sí, sí puede. Pero, solo por estar en la manifestación a mí me pueden pedir la identificación? No. La ley exige dos requisitos. Uno, que se haya cometido una infracción. No solo por estar, una infracción. O que, y este es el cajón desastre, que pueden emplear siempre los, los policías. O que se sospeche que puedas cometer un delito. A ver quién le dice que no. Pues sí, hombre, igual sí, puedo, puedo por poder. Pero esas dos son los eh, requisitos que se que se exigen para poder pedir la identificación. Bien, y si no tengo la identificación o si no me da la gana dársela, pues si no tengo la documentación, no me da la gana dársela, entonces va a entrar a jugar la institución que creó Corcuera en la primera ley mordaza, que era la ley de patada de la puerta. Y es la retención, una figura novedosa que se inventaron y que vamos, no tiene ningún, legalmente no tiene pues ningún fundamento. Bueno, bueno, ahí está. Y entonces te pueden retener. Pero te pueden retener solamente para ser identificado. Esa es la retención. La retención tiene unos requisitos y unas condiciones. Les voy a enumerar ahora. Dice, si la identificación no fuera posible o nos negáramos a ella, seremos trasladados a dependencias policiales. Solo puede ser aplicada para prevenir un delito o falta o proceder a sancionar una infracción. Claro, porque es por la identificación. Para la identificación hace falta este requisito... ...para la retención también, porque viene de ello. Se puede exigir que se explique la causa de la retención. Tanto en la identificación como en la retención, el agente nos tiene, nos tiene la obligación... ...de explicarnos qué infracción hemos cometido o por qué cree que vamos a cometer un delito... Nos lo tiene que explicar y si no, después, claro, no hay que enfrentarse a él directamente, pero después, si ya conocemos su número de placas si se ha grabado, pues podemos eh, podemos reclamar a la delegación del gobierno y al defensor del pueblo. Podemos y debemos, porque si nos callamos siempre hasta estas situaciones, pues se van a repetir siempre. Por lo menos en el defensor del pueblo que figure como estadística y que luego haga los informes eh, competentes. La delegación del Gobierno tampoco parece que va a hacer mucho, pero que conste la reclamación. Puedes emplear para identificarte tres documentos. El DNI, que son los documentos oficiales, el pasaporte... ...o también el carnet de conducir. Cualquiera de esos tres vale y ya estarías plenamente identificado. Y si hay una forma para identificarte que no conlleve desplazarte a la comisaría, se tiene que hacer. En la anterior ley Mordaza, no, era una facultad de la gente si te llevaba a comisaría o empleaba otros medios. Ahora sea, no, si hay otro medio... Por ejemplo, llamar a tu casa y, y decir, bueno, y tengo aquí la documentación, pues yo se la llevo. Entonces no te pueden llevar a comisaría. Porque primero tiene prioridad cualquier otra forma de retención que no sea el desplazamiento a comisaría. No tienes obligación de contestar a nada que se te pregunte que no tenga que ver con tu identificación. Es efectos de identificación. Cualquier pregunta que nos hagan no contestamos. Solo identificación. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Nada más. No pueden hacerte ningún tipo de ficha o fotografía. Eso es en la detención, como veremos después. Aquí nada, nada de eso. Pueden cachearte, ya veremos también. Si se, si se pasa de la retención a la detención, deben comunicártelo y proceder de la manera que indicamos, que vamos a indicar ahora con la, con la detención. Y si terminado el trámite de identificación no te detienen, te tienen que poner en libertad. El máximo que te pueden tener retenido son seis horas. Si hay alguien que está retenido más de seis horas, los compañeros, tenemos que pedir el habeas corpus en el juzgado, inmediatamente. Que se ponga en libertad o que se ponga a la disposición del juez, con carácter inmediato. ¿Mm? y eso lo tenemos que hacer todos los compañeros porque él desde allí no lo va a pedir y si lo pide dentro de comisaría pues se arriesga a salir con unas lesiones y además con, con, con, con parte de lesiones y con una denuncia por atentado contra la autoridad la puesta en libertad en cualquier caso ya sea retención o detención se hace en el lugar donde te encuentres por eso también los compañeros tienen que estar pendientes de dónde le llevan, a qué comisaría para que cuando salga no se encuentre en la calle y si solo y, y sin apoyo ninguno se llevará un libro de registro. Durante tres años consta como un antecedente que te han retenido. Pero solamente será comunicado eso al juez o al Ministerio Fiscal cuando lo pida. Pero hay que dar registrado. Y cuando salgas, y esto es muy importante, tienen la obligación de darte un volante, un acta en el que conste el tiempo que has estado detenido, retenido, la causa por la que has estado retenido y la identidad con todos los datos y, y, y, el, y su número de los agentes que han intervenido en esa retención. Y eso es fundamental para luego si ha pasado algo, si entendemos que esa retención no ha sido legal o no se ha hecho de manera correcta, poder, poder reclamar y poder eh, ir en contra de los agentes que no, han, que no han respetado la ley. La retención, si dicen, ¿y si me niego? Pues no voy. Pues si no voy, vas a ir. Porque entonces ya pasas a un delito de desobediencia. Y entonces ya te van a detener. ¿Mm? Y te van a llevar igualmente. Así que lo mejor es. En ese momento, me voy a comisaría, pues me voy. No contestar preguntas, pero ir. Porque si no, la cosa se va a poner eh, mucho peor. Bueno, y si y sí si, si llevo el, el carnet, pues se enseña el carnet. Y yo no te dicen nada. A veces no pasa nada. Muchas veces lo que se, se hace simplemente se pide la identificación pues para un poco de coaccionar a la gente, diciendo, mira, te voy a molestar para que no vengas a manifestaciones. ¿Sabes? Desalentar también a la, a la gente. Pero lo normal es que unos días, cuando llegues a casa, te encuentres en el buzón pues el, una, una cartita de la delegación del gobierno diciendo que se te ha abierto un expediente sancionador. Y entonces, bueno, ya se actúa en consecuencia. Eso lo veremos, lo veremos un, un después. Así que, tanto en la identificación... ¿Eh? como en la retención, siempre lo más recomendable es acceder e ir a las manifestaciones identificado. Porque se acabó el problema. Se identifican y ya está. Que sea, luego ya veremos la reclamación. Pero es que es muy inconveniente que les des pie a que te lleven a una comisaría y que te puedan tener ahí al menos seis horas. ¿Eh? Lo mejor es no dar pie e ir identificado, simplemente. Los agentes también también tienen que identificarse y tienen que estar identificados. Las unidades de intervención policial, que son los antidisurbios, tienen que llevar el número y normalmente lo llevan a la vista. Y también los otros agentes lo tienen que llevar en una placa. Eso ya no lo llevan tan a la vista normalmente. ¿Mm? Que Entonces, que eso es. ¿Eh? Entonces, el número de operativo policial, claro, se les puede pedir. Yo recomiendo que no se pida el número a los policías. Lo recomiendo porque te estás jugando una denuncia. Es que inmediatamente no les va a hacer ninguna gracia y te van a buscar la, la sierra de vueltas para que acabes también en comisaría. O con una sanción. Es que, miren, me, me ha pedido el número, pero es que me lo ha pedido. Me lo ha pedido como, de una manera desafiante. 600 euros. ¿Mm? Así que yo no, no recomiendo pedir porque al final es, es, para, es un enfrentamiento en que tenemos todas las de perder. ¿Mm? El cacheo. El cacheo es una figura que no estaba sin regular, porque en la ley Corcueda nos decían que se podía cachear, pero no nos decían que tuviera ningún requisito, ni condiciones, ni por qué, ni para qué. Usted cachee y ya está. Entonces a eso se fue poniendo coto a medida de, de reclamaciones, que sí sirven las reclamaciones. Lo que no sirve es no hacer nada. Entonces el Tribunal Constitucional fue poniendo límites al cacheo, que los policías les daba igual. Porque claro, si no se mira en la ley, les vas a decir que hay una sentencia del Tribunal Constitucional... ¿eh? ...que dice que usted no puede hacer esto, no, mi bueno, caso. Entonces, lo que sí se ha hecho en la ley Mordaza, una cosa buena de la ley Mordaza, es que se ha regulado el cacheo. Se han cogido esas sentencias del Tribunal Constitucional y se han puesto negro sobre blanco en la ley. Y ya está claro, hay un artículo que lo, que lo, que lo dice, eh, con que es el artículo 20, con claridad. Y lo que nos dice... Es lo siguiente. El artículo 20 dice que... ...podrá practicarse el registro corporal externo y superficial... ...cacheo, de la persona cuando existan indicios racionales... ...para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos... ...u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención... ...que encomienden las leyes a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, tiene que ser porque hay indicios... ...de que portamos instrumentos o efectos que son relevantes para una investigación. Tiene que haber eso, si no, luego podemos reclamar. No podemos, en el momento también podemos reclamar, pero como digo, no, no es recomendable. Pero después sí, por eso conviene quedarse con el, con, el, con el número de la gente. Conviene grabar, que eso lo diremos después. ¿Mm? Porque si se hace porque sí, sí que se puede reclamar a la gente. ¿Por qué? porque porque sí, no nos pueden cachar salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes el registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sabe lo que se practique esta diligencia y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros, se dejará constancia escrita de esta diligencia y de sus causas y esta diligencia hay que pedirla ...después, cuando ya todo pase... ...y de la identidad de la gente que la adoptó... ...todo eso queda registrado... ...luego se puede pedir... ...no pidamos en el momento... ...oiga, la placa... ...no... ...después, después... ¿eh? Se, ...se pide... ¿Mm? ...se hace una reclamación y se dice... ...y que nos informen y tienen la obligación de hacerlo... ...y esta diligencia la tienen que tener... ...y ahí viene ya el nombre y viene la causa... ¿Mm -hmm? ...pero después... ...y todo esto aquí va muy bien en el anteproyecto y dijimos qué bien nos han puesto, nos lo han regulado lo han puesto los requisitos que pide y que pide exige el, el Tribunal Constitucional bien, algo bueno pero Fernández nos hizo un giro de última hora y nos metió este párrafo cuarto que lo fastidió todo y lo volvió a embarrar absolutamente todo que dice los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado Adoptando las medidas de compulsión indispensables conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, bueno, que no pasa nada. O sea, que también, que si no, le damos y ya está. Porque hay que usar la compulsión, porque era idóneo, necesario y proporcionado. Y ya está. Y aquí, como siempre, estamos con la ambigüedad, con los términos vagos y lo que en el todo vale. Y esto le colaron en última hora y es una pena, porque por lo menos había un artículo salvable en la ley Mordaza. Pues nada, no, dijeron, no, no, ni uno. Mejor ni uno. Bien. La detención. ...tanto si nos llevan... Eh, ...retenidos... ...y entienden que sí que se ha se cometido un delito... ...nos pueden detener... ...o nos pueden detener directamente en la manifestación... ¿Eh? ...pero no nos pueden detener porque hemos infringido... ...cualquier artículo de la ley Mordaza... ...todos podemos haber infringido toda la ley Mordaza entera... ...y no nos pueden detener... Solo nos pueden detener... ...si hemos cometido un delito... ...de aquí... ...de aquí... ...entonces nos pueden detener... ...claro... Con este artículo, ese par de artículos que he leído antes, lo tienen facilito. Está muy bien pensado. Por eso no es una ley mordaza. Son varias leyes mordazas que se acoplan unas a otra y que no nos dejan resquicio. Bien, la detención si hay delito. ¿sí? Únicamente. Y tenemos derechos. Tenemos derechos que son algunos famosos porque salen en las películas americanas. Pero yo voy a destacar algunos que son de especial importancia. El primero es el derecho a guardar silencio no declarando si no quiere o no contestar alguna, alguna de las preguntas que se formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez. Esto más que un derecho es una obligación. En comisaría no se declara. Punto. Comisaría no se declara por dos razones. La primera porque nos estamos limitando. Estamos dando una versión que luego ya nos va a ligar y no podemos cambiarla. Y además, eh, no se recogen siempre bien estas declaraciones, y luego en el juez hay ambigüedades, que luego el juez cree que son contradicciones, y se hace un, un, un lío tremendo. Así que no hay que declarar. Y además, porque si declaras, pues estás perdiendo el tiempo. En comisaría el menos tiempo posible. Contra menos, mejor. Y si tú declaras, pues va, a, bueno, a ver, que hay que traer esto, que hay que traer lo otro, vamos a... No, ya no voy a declarar. Y ya está. Puede ser que si no declaras y tienen un coche disponible, esa misma mañana te lleven al juez y te pongan en libertad. Si declaras, seguro que te vas a tener que esperar hasta el día siguiente. Vas a pasar la noche en comisaría. Y eso es peligroso porque da lugar luego a muchas cosas. Bien. Otra cosa que quiero decir respecto a esto es que han cambiado la legislación favorablemente porque antes los abogados solo podíamos entrevistarnos con el detenido después de su declaración. ...es decir, antes de declarar no podíamos hablar con él... ...pero ahora sí... ...bueno, hemos tenido unos follones tremendos... ...porque se cambió esto, lo cambió el Tribunal Constitucional... ...y íbamos a comisaría con la sentencia... ...y íbamos con la sentencia, les decíamos... Oye, ...que quiero hablar con, con el, el, el detenido... ...que no, que no... ...pero es que lo hizo el Tribunal Constitucional... ...anda, que no, que no. cuando acabe... ...y no había manera... ...al final, ha costado... ...Vicky Ortega, que hablaste antes... ...ha tenido mucho que ver también... Y al final han tragado y ahora cuando va el abogado se habla con él antes de la, de la detención. Entonces esto que yo digo con carácter general ahora, hay que ver también el caso concreto. Y entonces, como vais a hablar con un abogado, dirá, pues tienes razón Darío, pero en este caso yo te recomiendo por tal cosa que hagas esta declaración y que digas esto. Entonces hacéis caso al abogado en, el, en, el, en ese caso particular. Pero en carácter general, desde luego, no declarar y declarar primera declaración ante el juez. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a designar abogado y si no, se designará uno del turno de oficio. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que se desee el hecho de la detención y el lugar donde se encuentra. Este no es... Como mucha gente dice, que tengo derecho a una llamada y quieren llamar. No, ellos, el detenido, nosotros, si estamos detenidos, no podemos hacer ninguna llamada. Podemos dar un número de teléfono al policía, y es el policía el que hace esa llamada. Derecho a ser asistido por un intérprete, y esto es importantísimo, y lo veremos después en, en, en la cuestión de los, de los malos tratos en, en comisaría. Derecho a ser reconocido por el médico forense. Esto es importantísimo. Hay que ir siempre al médico forense si se han sufrido si malos tratos. Enseguida vamos a, entrar, vamos a entrar a esa cuestión. Hay una actuación que cada vez se está viendo que es alegal, no es ilegal, pero es alegal, no está regulada, no existe. Pero cada vez se está haciendo más por los policías. Y si es que te llaman a casa un policía... ...y al teléfono móvil... ...y te dice, oye mira, es que... ...¿por qué no te pasas aquí en comisaría? ...hay una cosa, pero bueno, no te vamos a detener... ...ni nada de un momento, pero es que ...queremos hacerte unas preguntas, ¿te puedes venir por aquí? ...y te puedes pasar por aquí... ...eso está haciendo muchísimo ahora... ...sí, sí, te llaman y vienes ...sí, sí, sí, y entonces es para sacar información... ...claro, es, no, o de ti o de otros... ...es para sacarte información... ...tú puedes ir o no... ...si dices que no... ...el policía va a hacer lo posible para... Encontrar una cosa para detenerte entonces. Así que yo recomiendo ir, pero recomiendo ir y avisar a un abogado. Pero no ir con el abogado, avisar al abogado diciéndole, oye, que voy a ir aquí y yo no sé si me van a detener. O sea que, y la llamada que vas a hacer es a ese abogado para que, oye, en el momento que digan, pues ahora estás detenido. Pasas ya de, de, de, de, de, de haber venido voluntariamente, pero ahora estás detenido, porque entendemos que sí, que ahora sí que hay, hay indicios para detenerte. Y en ese momento llamas al abogado, y el abogado llega inmediatamente, te ponen en disposición judicial, a disposición judicial, y te puedes ir. Pero que el abogado no esté. O sea, si tú hablas, no vayas con el abogado, porque todo lo que digas sin el abogado, porque dice, bueno, pues sí que voy a contestar las preguntas, porque yo creo que no afecta a nadie, pero lo haces sin abogado, porque es nulo en las declaraciones que hagas sin abogado son nulas y si vas con el abogado y el abogado está presente, esa declaración es válida y por lo tanto le estás dando a una cosa legal, a legal le estás dando tú la legalidad, le estás otorgando la legalidad. No, al abogado se le avisa solamente por si acaso paso a ser detenido y para que vengas a sacarme, nada más, pero no se va con él. El habeas corpus. El habeas corpus, bueno, el periodo de detención, ya lo sabéis, son 72 horas con carácter general. Lo que pasa es que ahora, sobre todo en manifestaciones, pues todos somos o terroristas con el nuevo código penal o grupos, o, o, o grupos mmm, organizados. Entonces, un terrorista o un grupo organizado, el periodo son 120 horas. Nos pueden tener detenidos 120 horas si nos aplican... Los artículos que me dicen no, lo que ha hecho, pero es que usted es de un grupo organizado o de un grupo terrorista. Uh -huh. Los malos tratos. Vamos a ver. Si se sufren malos tratos, es importantísimo lo primero, exigirles que te lleven al hospital. Lo primero, ese parte de lesiones es fundamental. Ellos de mala gana, pero te llevarán. Es seguro que te llevan, seguro. ¿Eh? Te llevarán esposado, con las manos a la espalda, te llevarán con el protocolo más duro que puedan, pero te van a llevar. Y al médico le tienes que contar absolutamente todo. Puedes exigir, pedirle al médico, y si el médico así lo dice, se tiene que ir, se dice... no, yo, yo quiero hablar con ustedes a solas. Y el médico puede decirle a los agentes, yo, si él quiere hablar solas, ustedes se van. Y se tienen que ir, están obligados. Se le cuenta al médico todo. Hay veces que uno, entre que los nervios, entre pues la humillación, pues tienes pocas ganas de hablar, incluso crees que no va a servir para nada, y entonces ves que igual el médico tampoco es partidario, pues dices, bueno, pues ya lo dejamos así. No, no, hay que insistirle al médico, oiga, que ponga tal, eh, pongo en el informe esto. Eh, vamos a ver, yo he visto casos, por ejemplo ir con la mano rota, y, decir, ¿y cómo se rompió la mano? Con un, con un, una patada que me dio un policía. Y dice, ya, pero ¿cómo le dio la patada? ¿Lo recuerda? Y dice, no, no, yo estaba tumbado y no lo vi en el informe. Desconoce la causa cómo se, produce la, cómo se produjo la lesión. Eso en ese momento se le dice al médico, no, no, no, no, no, no desconozco la causa. Me pegó una patada, es policía. Y hay que exigirlo, eso es importantísimo para que luego podamos hacer valer esa, ese informe cuando reclamemos a la gente. Y eso ya es un delito penal, sería con denuncia a la gente. En cuanto llegue el abogado, se le dice, me han pegado, lo primero, se le dice, para que el abogado llame al juzgado y cuando nos den traslado al juzgado, ahí está el derecho a que nos vea el médico forense, ...ya esté todo preparado... ...y que nos pueda ver el médico forense y haga el informe... ...porque claro, otra cosa... ...que se hace a veces y se hace mal... ...es decir, bueno, como aquí me están denunciando... ...luego ya voy a poner yo la denuncia... ...y ya digo todo, claro... ...tú presentas la denuncia... ...ya es otro procedimiento... ...y pides que te vea el médico forense... ...igual te ve dentro de dos meses... ...ya no tienes ni las lesiones... ...y además te pueden decir, no, esas lesiones... ...se las ha causado después... ...cuando salió de comisaría no tenía nada... ...entonces es importante exigir... Ver al médico forense ese mismo día para las lesiones, fundamental. Y luego poner la denuncia. Se coge la, el, el parte del hospital, el informe del médico forense y se va al juzgado de guardia, que está al lado, abajo. Se baja y ahí tienen modelos, formularios que solo hay que rellenar y, y se portan eh, esos informes y todos los medios de prueba. Que tengamos Si tenemos testigos, testigos. Si tenemos grabaciones eh, pues, eh, eh, visuales, audiovisuales, de las dos. O solamente audios, también. Todas las pruebas que tengamos. Y se van contra los agentes. Porque seguro que ellos, ellos sabiendo que les van a denunciar, ya han abierto. Además del delito por el que, o el supuesto delito por el que fuisteis detenidos, van también a abriros. ...poneros otra denuncia... ...por atentado contra la autoridad... ...así que lo que tenéis que hacer vosotros... ...es denunciar también... ...porque si no os quedáis... ...y así se ve... ...oye que atentado contra la autoridad... ...si este hombre... ...lo que le han hecho es que le han machacado... ¿Mm? ...se piden todo... ...en las comisarías tiene que haber cámaras... ...se piden las cámaras... ...las grabaciones de las cámaras... Solo las pueden tener... ...están obligados a tener las ocho días... ...así que cuidado... ...con rapidez... ...las grabaciones... Ah, no, es que la cámara estaba estropeada. Eso ya es un indicio a favor nuestro. O no salía, estaba mal orientada la cámara. Es que ese es un punto, un, un, un punto muerto en el que no hay visibilidad. Todo eso son indicios a favor nuestro. Bien. Los ficheros policiales. Una vez que somos detenidos, primero viene eh, un agente y nos dice... ...que suele ser el más simpático... ...de la comisaría... ...y nos dice... ...bueno, ya antes de que venga el abogado... ...vamos a agilizar ya los trámites... ...que son de burocracia... ...entonces venga... ...vamos a tocar el piano... ...las huellas digitales... ...las fotos de perfil... ...de frente, de perfil... ...y luego te dice... ...ah bueno, y la prueba de ADN... ...que es una prueba... ...para el... ...te ponen la piruleta... ...y... ...y te queda registrado tu ADN... ...en comisaría... ...la prueba de ADN... ...no... La prueba de ADN, no. La prueba de ADN solamente se puede hacer o, o estamos eh, obligados a realizarla en los siguientes casos, que normalmente en una manifestación no se dan. Son los siguientes. Delitos graves y en todo caso los que afecten a la vida. Homicidio, asesinato, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual. La integridad de las personas, el patrimonio siempre que fuesen realizados con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas, así como en los casos de delincuencia organizada. Es decir, por una desobediencia, un acto de desobediencia contra la autoridad o de resistencia, no nos pueden pedir el ADN. <coughs> No, que nos lo pueden pedir, pero que nosotros nos podemos negar. Que hay que decirles, no, yo no recomiendo nunca negar es decir, bueno, si total el abogado va a venir ahora, vamos a esperarle. ¿eh? Y hacemos ya este trámite de la, del ADN. Porque es peligroso tener mmm, ADN, no sabemos lo que, las circunstancias que va a haber, pero puede haber cualquier cosa que luego tú tienes el ADN y dicen, ha sido este. Porque mira, también había pasado por allí... Y dejaste tu, tu ADN y no tienes nada que ver con el delito en cuestión, pero mira, como estabas ya en el fichero, pues te la, te la cargaste. Bien, estos son luego te quedan claro, una vez que has sido detenido, tienes los antecedentes, que son los antecedentes eh, policiales, que son distintos de los antecedentes penales. Los antecedentes penales solamente constan cuando has sido condenado en sentencia firme. Es decir, cuando tienes una condena y ya no se puede recurrir. Ya la última condena, la el, el el última sentencia, se ha pasado ya los plazos para recurrir, o se han agotado los recursos, entonces es firme. Y entonces ahí tienes un antecedente penal. Pero estos son los policiales, que es que has sido detenido, y por la causa, ¿sí? por el, el, el supuesto delito que has cometido. Bien, esto se quedan ahí para toda la vida, si no hacemos nada. Y es muy malo tenerlos. Porque claro, tú puedes ir... Si eres activista y estás en muchas manifestaciones, te van a detener un montón de veces. Que luego no pasa nada, que te absuelven. Pero ahí quedan. Ahí quedan los... Eh, eh, por ejemplo, te han detenido ocho veces. Pide el juez. Antecedentes policiales y antecedentes penales. El penal está limpio, pero dice... ¿Cómo? Este han detenido ocho veces, ¿eh? A este... A ver qué darme, ¿eh? Porque ha sido detenido. No es legal, no es legal. Pero el juez lo no va a hacer. ¿no? No, no, no va a tener el mismo trato a una persona que ha sido detenida 8 o 10 veces que a uno que no ha sido detenido nunca. Ya dice, bueno, este algo habrá hecho. Entonces hay que quitarlos. ¿Y cómo se quitan? Si tenemos una sentencia absolutoria o se si archiva el caso, se sobresee, entonces simplemente tenemos que ir con la resolución que dice que se ha archivado o con la sentencia que nos absuelve. Y con otra resolución que es la declaración de firmeza, que es decir, que ya ha pasado el tiempo de los recursos y que no se ha recurrido. Con eso se va a comisaría y se pide un impreso que tienen ellos en todas las comisarías para cancelar esos antecedentes. Se rellena, se aporta eso y se lo cancelan. Y ya no consta. Ellos lo van a borrar, tienen la obligación de borrarlo. Yo creo que no lo borran. Yo creo que no lo borran. Ellos no pierden un dato, vamos, y no, y no creo que lo borren. Eso es su es cuestión. Pero, desde luego, cuando lo pida el juez, no pueden decirlo. Y dirán, este hombre no consta ninguna detención. Y eso es lo que nos interesa. Bien. Hay otra cuestión que quería hacer incidencia, porque yo creo que hay mucho lío con esto. Hay mucho lío porque en el anteproyecto se decía que no se podía grabar a los agentes ni sacarle fotos, en el anteproyecto de, de la ley Mordaza. Pero bueno, como aquí hemos estado dando caña a esta ley antes de que naciera, desde su gestación, pues esto fue una cosa que se consiguió que se cambiara, que sí se puede hacer fotos a los agentes, que sí se puede y que se debe. ...cuando estamos viendo... ...a un compañero en una manifestación... ...que está sufriendo un maltrato... ...que está siendo detenido... ...hay que intentar grabarle... ...y es legal... ...y no es ninguna infracción... ...lo que es infracción... ...es el uso que se haga... ...de esos vídeos y de esas fotografías... ...siempre... ...que violen el derecho a la intimidad... ...al honor y a la propia imagen... ...del policía, no le podemos colgar... ...en internet y decir el gilipollas este tal... ...no, pero... A un juicio se pueden aportar. No estamos haciendo nada ilícito. Se deben aportar. Y es una prueba perfectamente válida. ¿Mm? Así que se debe grabar a, a los agentes. Claro, el agente no le gusta tampoco ni que le pregunten qué le ha identificado, ni la placa, y mucho menos que le saquen fotos. No, no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos te van a decir: a ver, a ver, entrégueme usted el, la cámara o entrégueme usted el móvil. Y qué hacemos? Se lo entregamos ¿O, o, o no. Si no se lo entregamos, nos van a meter por desobediencia. Claro, porque tienen eso. Pero entonces se lo entregamos bloqueadito. Por eso, cuando vayamos a la manifestación, el móvil bloqueado, porque no tenemos obligación de decirle a la gente ni a nadie cuál es el, cuál es el, el, el, el, el, nuestro password. <coughs> bloqueado y se lo entrega a la cámara. Con esa cámara. Él lo que puede hacer, lo único que puede hacer, es hacer un acta, decir, he quitado esta cámara porque me estaban haciendo fotos, que no es ninguna ilegalidad, y se lo tiene que entregar al juzgado de guardia, directamente. Y entonces el juzgado de guardia nos manda una carta y dice, Mir, tenemos aquí un, un objeto que es suyo, y como no hay caso, pues se lo devolvemos. Nos quedamos en cámara unos días o sin móvil y ya está. Pero se entrega, pues si no nos entregamos, pues ya tenemos el problema con las... Eh, eh, con con la, la desobediencia. También nos pueden decir que borremos las fotos nosotros. Decimos, ahora borréis las fotos. El, lo que no puede hacer es borrarlas. El policía no puede borrarlas. Pero nos puede decir, borre usted las fotos porque si no le acuso de desobediencia. Y le meto el artículo de la desobediencia de la ley Mordaza. En ese caso. Te podemos decir, no, no, borrela usted, borrela usted. Y yo diría, no, no. Entonces decimos, bueno, pues lo vamos a borrar. Antes de ir a la manifestación hay una aplicación que, os la voy a decir, una aplicación a ver, que es para subir las fotos automáticamente a la nube. Y entonces se llama... Es una, una activación que en, en algunas cámaras en el teléfonos móviles y que se puede bajar con una aplicación. Almacenamiento automático de imágenes en la nube. Ese dispositivo se tiene que tener en la manifestación activado. Una vez que sacas la foto, inmediatamente va a la nube... Y puedes borrarlas todas, cuál quiere que borre, borro todas las que quiera, ya está. Pero están en la nube, ¿eh? ¿De acuerdo? Y de esa manera evitamos el enfrentamiento, que siempre hay que evitar, siempre el enfrentamiento directo con los agentes de la autoridad. Siempre. Luego hay otros medios. No se puede apagar el móvil Sí, sí, sí, sí, Tú le dices, no, es que no, le tengo apagado y tal. Y dices, pues lo pues tenga. Ya está. ¿Eh? Ya está apagado y eso no es mío. Yo no conozco la, la, la, la tal. Ya está. ¿Eh? Arrancar accidentalmente la batería. Sí, pero. Claro. Bueno, hay muchas cosas que. Yo recomiendo esta de el almacenamiento automático en la nube. Muy bien. Durante el transcurso de una manifestación es, se sufren lesiones. ¿Qué hay que hacer? Pues ir inmediatamente al hospital y hacer el, el, el, el parte de las lesiones. Y luego se va a poner la denuncia o no se va a poner la denuncia, pero eh, desde luego nos va a valer también, aunque no, actuemos activo, no, no, no lo hagamos activamente, sino pasivamente, si luego eh, eh, la policía nos va a sancionar administrativamente o nos va a meter un delito o nos va a denunciar por un delito, nosotros tenemos ya ese parte de lesiones que es de mucha utilidad ¿eh? para acreditar cuál ha sido nuestra participación en la manifestación ¿eh? y declararnos que no somos los, los autores de la infracción, sino las víctimas ¿sí? de la policía. La, eh, podemos Si no queremos muchos líos, decimos, pues no ponemos denuncia ahora, ¿vale?, ...pero es un año, tenemos mínimo un año para denunciar si fuera falta... ...si las lesiones son leves y si solo necesitan una primera asistencia... ...tenemos un año para denunciar... ...si ellos denuncian, pues ya tengo el parte y yo contrataco ahora... ...de acuerdo, así que es importante tener ese, ese, ese documento. Bueno, ya lo último, me han detenido y me han puesto en libertad... ...¿qué pasa? Pues te pueden pasar dos cosas o tres... ...la primera que no pase nada, porque luego no hay indicios de que hayas cometido nada que se abra un procedimiento penal, si entienden que la desobediencia ha sido grave, o si ha habido atentado contra la autoridad, entienden que cualquiera de las actuaciones son constitutivas de delito, o te puedes, pues eso, encontrar al mes siguiente o dos semanas después la cartita en el en el buzón de que te han, te han abierto un expediente sancionador. Si te abren el expediente sancionador, entonces, bueno, yo voy a dejar, cuando deje el texto de esta intervención, también voy a facilitar unos modelos, en los que solo haya que cambiar el nombre, para los, eh, podéis hacer los recursos y podéis hacer vosotros mismos. De acuerdo, el, el primer recurso, lo primero que os mandan, que os envían, es que se ha abierto un, un expediente sancionador. Todavía no hay sanciones, se hace una propuesta de sanción. ¿eh? tenéis que pagar 600 euros y tal. Ese, Si no le recurrís, ya sabéis que os, mmm, el, eh, os quitan el 50% de la, de la sanción. Si decidís eh, recurrirlo, pues entonces tenéis que... Mmm, ya lo veréis en, el, en, el, en los modelos que, que, que, que voy a colgar en la red. Pero bueno, lo que tenéis que es contar lo que ha pasado y aportar la prueba, proponer la prueba. La prueba puede ser denegada, se puede recurrir también. Y se va recurriendo al problema, tenéis dos recursos si nos deniegan la, la prueba y si finalmente eh, es denegada, pues sigue el procedimiento y si no es denegada se practica y continúa. El siguiente paso que hace eh, la delegación del gobierno es decirnos que tenemos razón y que nos quita la sanción, que eso no se ve, no, no, eso no es muy habitual. O nos dice que sí, que sí, bueno, que esto está clarísimo y que resulta que el policía le hemos preguntado otra vez y dice oye, ¿esto que ponía en la denuncia es verdad? Y nos ha dicho que sí. Y dice, ya, pero es que yo presenté 22 testigos. Y dice, no, pero es que el policía es el que dice la verdad, porque lo dice aquí en la ley, que el policía tiene presunción de veracidad. Usted pruébeme que el policía miente. Es imposible probar que, probar que una cosa no, no, no ha pasado. Entonces, bueno, pues normalmente pues nos van a decir que no, y entonces tenemos derecho al recurso de la alzada al ministro del Interior. Eh, directamente. No al Ministerio, al ministro. Señor Ministro. Y os pondré el modelo también para ir al ministro del Interior. El ministro del Interior puede declarar nulo el expediente o puede revocar la sanción o puede confirmarla. Realmente han pasado cosas, con, con esto de la prueba, pasaron cosas eh, curiosas porque sí que hizo cosas el Ministerio de Interior, porque se denegaban todas las pruebas. Decía, que propongo todas las, Que no, que el, el policía dice que es así, y entonces ¿para qué vamos a practicar ninguna prueba? Pero cuando llegó al Ministerio de Interior, pues el Ministerio de Interior dijo, no, no, no, la prueba hay que practicarla. ¿Cómo no? Y se, se queda indefenso el, el ciudadano. Entonces, lo que se hizo, por lo menos aquí en Cantabria, ...cogieron y nos llegaron unas notificaciones diciendo... Eh, ...eh, que volvemos atrás todo el procedimiento... ...cuando el procedimiento todavía no había acabado... ...dijeron, no, no, que le volvemos para atrás... ...practicamos la prueba, practicamos las pruebas... ...en los procedimientos que teníamos abiertos... ...y nos dieron una resolución exactamente igual... Que la que había cuando no se practicó la prueba. Y dijimos, bueno, vale, pues muy bien. Pero bueno, ya hemos cumplido el trámite y entonces el ministro ya dijo, bueno, pues... Eh, todas ser alguna de estas cosas que grabado Grabado, todo, todo. Pueden ser pruebas documentales, que son todas esas grabaciones, informes, pueden ser testificales, pues, to todo, tipo de, de todo tipo de pruebas. Periciales, todo tipo de pruebas. Todas las pruebas admitidas en derecho pueden ser. Bien, entonces, cuando el, si el ministro ya nos dice que no, entonces se abre la vía judicial. Ya tenemos acceso a los, a los, al, al Tribunal Contencioso Administrativo y allí sí que no hay la, eh, la presunción de veracidad de la gente. Ahí la, la gente, eh, sus declaraciones son simple denuncia. Entonces, ya no tenemos que probar nosotros que él no dice la verdad. Estamos ya en una situación más, más igualada. ¿Qué pasa? Que claro, cuando vamos, hemos llegado a ese punto, hemos perdido ya el 50% que nos hacen de descuento si somos buenos y nos recurrimos. Y además, tenemos que contratar a un abogado y a veces también a un procurador. Y resulta, y, y, y, y, y porque quitaron las tasas, que si no habría que haber, pagar también las tasas. Menos mal que eso fue otra batalla que se ganó. Pero hay que pagar abogado y procurador. Y dice, bueno, y si gano... Si gano, no condenan nunca a la administración en costas. Tienen que decir que, que ha habido, tiene que haber habido una temeridad una, ter, terrible para que, si no, normalmente jamás, ni ganando, le condenan a la administración. Con lo cual, dices, Jolín, también, bueno, soy como un héroe porque al final me quitan la sanción de 600 euros, pero tengo que pagar al abogado, al procurador. Y mira, y eso ganando, porque si pierdes, además tienes que pagar los 600 euros también. Bueno, pagar no, porque ya lo has pagado, porque para recurrir en el juzgado, tienes primero que pagar la sanción y luego ya ver si te lo devuelven. ¿Eh? Solve, repete, se llama, que es que eh, eh, paga y recurre. Esa es, la, esa es la cuestión. Y bueno, pues yo ya eh, con esto ya he acabado todo el, todo el temario más o menos. Y ahora, bueno, a contestar las preguntas que, que, me, queráis, que me queráis hacer. O a mí ya y a Manolo, claro. Bueno, no sé, duró mucho la cosa? Sí, dime. La impresión general que me dio es que lo que. Mientras, vamos a ver, sí. es que antes de la retención o la detención, sí. hacer lo que yo os diga, porque si sí. no, hay o autoridad. Hay una cosa del principio, cuando decías, de hecho, eh, de eh, tienen posibilidad de que de te identifiquen sí. si hay infracción sí. o sospecha de tal. O ¿Sospecha de que vayas a cometer un delito? Es personal? ¿De que tú lo hayas hecho o que en el contexto de la no, no, haya votado? personal, personal. Usted ha infringido no, un artículo de El Mordaza. Eh, eso, me, la cosa general me ha quedado que antes de la retención de la elección, lo fui yo. Sí, sí, manera. sí. Pero, ¿y por qué después al ir a la comisaría, eh, vamos, no vamos a recordar los tiempos de antiguamente, pero vamos a ver, para pa, pa, que no puede ser. Eh, ¿Por qué al estar en comisaría eh, tiene, si puedes exigir esto? Me, me, me llevan al, al forense, me llevan a esto. Es que hay, sí, se puede, se sí. pueden poner, eh, no declaro. Eh, si no. no declaras, también te pueden decir. Que, no, no, no, ellos encantados con que no declares. Con que no declares. Encantados. Ah, bueno, vale. encantados. Dicen, nada, venga el juzgado y ya lo quitamos. El... Ellos quieren vaciar el calabozo. ¿eh? Poner un poco más, eh Sí, sí, bueno, no es resistente. Realmente, en los casos en que, que, que digo que sí que hay que decirlo, es bueno, lo de no declarar, muchas veces lo dice el propio policía. nosotros luego lo no dice, que no declare, venga, que, que, que tal. Dije es que quería el hombre declarar, pero no, que no declare. O sea, que en eso no van a poner ningún impedimento. Y en el otro caso, es que ya te han pegado. Es que ya tienen los malos tratos, ya que más te da. Ya le dices, bueno, ahora va a un hospital, que, que te vean otra... Pero te le van a meter igual. Se le van a meter igual. Una vez, cuando cuando ellos tienen que justificar que, es, que, que, que se tiene lesiones, sabes que vais a ir al juzgado y el juez te va a ver y va a ver cuál es el ojo así y te, quiere que le vea el médico forense. Sí, ellos ya eso lo van a hacer por sistema. Si ha habido maltrato, ellos tienen que justificar su actuación y solo pueden justificar si ha habido una resistencia por parte del detenido o un atentado contra la autoridad, es decir, un acometimiento activo. ¿Eh? entonces eso. Y Entonces, sí que hay que hacerlo. Sí, sí, porque si no ya, ¿eh? ya, ya. Ya lo han hecho. Ya, yo lo digo para no tener enfrentamientos, para que no se ponga cosa, cosa peor y que no haya malos tratos. Pero si ya lo he sabido. Sí. Yo que si la retención tiene que ser en el sitio donde te han pillado. ¿Y no te pueden llevar ni a la esquina ni o te pueden trasladar? ¿no? Te, tienen que trasla te pueden trasladar a la comisaría, es más, te van a trasladar a la comisaría. <ríe> en lo que llamamos retención. En lo que llamamos retención. Lo que pasa es que la ley sí que hay un cambio, pero no lo están aplicando, que antes había una opción que era, oye, si se puede... ...arreglar la situación e identificarse por otros medios... ...sin tener que llevarle a comisaría, llamándole a su casa... ...que venga alguien con la documentación... ...que se haga de esa manera... O sea, es un, ...antes era una cosa opcional por, para la policía... ...pero ahora la ley lo pone como imperativa... ...si existe esa posibilidad... Hay que usar esa antes de llevarle a comisaría. Pero lo normal es que no contemplen esa posibilidad y que lleven a la comisaría. Otra cosa es lo que pasó a las feministas, que, te, que tú te encontrabas en el acto ese, en el que fue una concentración. Eso no fue ni retención, ni detención, no. ni nada. Sí, pero no fue. Pero no, eso era ilegal absolutamente. Eso no hay ninguna figura que contemple eso. No hay ninguna figura, porque estabais identificadas. Solamente tiene que ser para identificar cuando no tienes identificación. que tardaron en identificar. Tardaron, claro. Tardaron. No tenían... No tenían... No tenían ¿Tú sabes, ¿tú sabes, respecto a los cacheos Sí. Porque claro, parece que tienen que pensar que llevas algo, pero claro, con que sospechen que llevas un barrio, eh, pues ya Claro. Está. Tú fíjate que claro, siempre dejan esa puerta abierta, claro. ponen un término ambiguo, ¿sabes? Lo, lo más lo, lo menos concreto posible, y ahí te cuelan todas. Claro, sí, sí, sí, la ley está hecha con toda la intención. Está hecha con toda la intención. Sí. No es la ley mordaza, eso es, eso es la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, pero en ese, en ese aspecto está claro, la, la, no hay una delgada línea roja entre 72 horas y 5 días que te pueden tener. En la, la línea roja es que te acusen de organización criminal o terrorismo o no te acusen de eso. Si eres simplemente dices, bueno, es un ciudadano que ha delinquido, él solo y sin ningún motivo terrorista, entonces son 72 horas. En cambio, si... Por ejemplo, pertenece a un grupo anarquista, fácilmente te digan organización criminal y ya no son, ya no son sentencias, ya son sentencias criminales. Sí, no ¿O ¿O ¿O ¿O veganos, ¿O veganos. En ese caso no fueron, no fueron 70, no. 120 días, de 120 horas. No, tío, no, no. Fueron un año y pico de, año y en pico. presión preventiva en régimen cies. Sí y salió como entró no fue ni a, no no fue a juicio ni nada o sea salió porque decidieron que no había sido y la pularda no se la pudo comer, que la había hecho la madre, que era efectivamente era la, la causa de la, de la detención. La pularda que la había hecho la madre y que dijeron ellos que era un material explosivo. Sí. ¿eh? Y, y, y lo del chico es como era, eh, Goku, Goku vive, la lucha sigue. que, Goku, que es el... Pues, Lombarda era? Lombarda, pues la, perdió, la, la Lombarda se perdió. Un año y pico se perdió. Y bueno. nada, ahí quedó la cosa, sí. Llegó hasta el fiscal y el fiscal dijo, ¿esto qué es? <risa> en fin. No me queda muy claro sí. que el, la policía tiene obligación de identificarse. Tiene obligación ¿Tiene de identificarse. Obligación. Tiene obligación es que... de estar ya identificada. No solo de identificarse, de llevar en la placa eh, el sí, número policial. La placa, la claro. todo. Totalmente. Que sí. decir que puede haber tanta casuística y que no sepa uno decir, bueno, me, me están agrediendo y tal, y no sé, sí. no sé la identificación. Sí. Tú mismo como víctima sí. o la gente que te rodea sí. para poder actuar. Sí. Entonces no, no me ha quedado muy claro si, si no hay alguna forma de, de que no se encorajine pues con tila, una tila sí, o una que cosa que así, así sí, no. hagan fotos. hay que hacer fotos sí. son dos formas una son las fotos y los testigos para identificarles, si pones fotos mejor y, y, y luego en las diligencias de retención en, en, en, en, en, en identificación luego tiene que constar un acta. Ahí sí que tiene que, que. Tiene que haber un acta diciendo en retención, sí, en retención o en cacheo, se hace un acta y ese acta lo tienen que tener y guardar. Entonces, cuando se, se pone una se, se pone la queja contra la gente, porque se entiende que el cacheo no ha respetado la legalidad o que la retención tampoco, y entonces ahí se pide, se pide, que nos den esa diligencia. Y no nos pueden decir que no la tienen porque están obligados a tenerla. Y, ahí, y ahí viene la causa, la gente y la duración. Y luego otra cosa que, que, que no, no, no entendí muy bien, o sea, una retención hmm. no da lugar a, a antecedentes policiales, sino una detención, una... cuando hay ya claro. una acusación. Pero también hay registro de retenciones. También hay registro, ¿y esos son este... antecedentes policiales? No, no, pero hay consta, dice, este hombre fue retenido y duran tres años esos, ¿eh? O sea, Eso... que las retenciones también constan y, sí. y, y si la solicita el juez... El juez solamente la puede pedir el juez o el Ministerio Fiscal. Nadie más puede pedir. Sí, Las retenciones constan también. Todo está muy bien registrado. Ya tengo que incluso cuando se cancelan los antecedentes policiales, yo tengo el convencimiento de que, no se, de que no se borran. Realmente no se pueden facilitar al juez, pero para ellos, para su orden interno, yo creo que les conserva. Para saber con quién están tratando, para tener ratos es una forma de ficha policial sí, de la, sí. sí, pero que no tienes que tener ninguna ficha policial claro, claro, porque ha sido absuelto claro, claro. no. volviendo a lo de la identificación de los policías hay veces que, que con, con determinadas eh, unidades de antidisturbios hay veces que sí llevan en las paredes sí, sí. Eh, en los números mm. otras veces no mm. también es verdad que está creo que no es casualidad está bastante bien estudiado el tipo de diseño gráfico de los sí, números sí. para que en un momento dado puedas confundir sí, un, sí. una cifra con otra. Exacto, sí. Luego, hay otra, otros policías, ya la mayoría de la policía también en una manifestación, si no lo llevan eh, ahí, sí que suelen llevar una chapita La chapa, pequeñita sí. Sí. que o eres sí. mago sí. o no hay Dios que lo lea a menos que te acerques a 20, sí. Sí. A 20 centímetros de él. Sí. Sí. Y además lo, lo que está grabado en esa chapita sí. todavía sí. tiene un grafismo sí. más que más induce error. a error pánico. Sí. Vale. Y está claro que no nos interesa tampoco mucho decir, oye, eh, a ver, espera un poco, antes de... <risa> dime la plan, Vale. Sí. Pero eh, me extraña que no se haga supongo que se estará haciendo, eh, de plantear una... una una denuncia de manera colectiva para que de una vez, porque la sí. verdad es que ahí nos ampara la ley sí. totalmente. O sea, sí. están absolutamente obligados sí. a llevar la identificación sí. adelante y atrás y sí. de manera legible. Sí. Eso no lo podemos sacar adelante de manera colectiva con denuncias, con, con sí. reclamaciones y no, y no valdría la pena, o sea, tendría futuro eso, porque sí. la verdad, en, en otros países eh, te siguen dando hostias, y si no que los chalecos amarillos mm. lo están viendo ahora perfectamente, pero es verdad que en otros sitios cada policía tiene en la espalda números que se leen con el número de... Sí. sí, bueno, aquí, eso... como, aquí, aquí no pasa, en otros sitios mm. sí está pasando que es legible. Mm. Eso no es... Bueno, es que sí se está haciendo, sí se está haciendo. Si sí hay organizaciones que han protestado... Y, y que han recurrido para que se cambie el grafismo en las tanto en, en las placas y sobre ¿Y todo no el que llevan en la espalda. Está, ¿quién, ¿Quién lo está haciendo? Sí, ¿En qué punto? Sí, lo ve. miraré, miraré a ver, en qué, punto, a ver sí, en qué punto y lo miramos a ver. Está, sí. incluso a ver. ¿En qué ¿En qué escalón está? Es posible que el Consejo General de la Logografía Española, que vi que va a venir la presidenta, sí, es posible, eh, que, es es posible, posible que, que no, y que lo esté haciendo ya también, vale. ¿eh? pero lo miraré lo miraré en la Hola, página web. Yo, yo una campaña muy claro. fuerte en Barcelona. Todo, sí. el, todo el activismo de Barcelona, sí. sobre todo después de rodear el Parlamento, porque le estuparon de, de narices, hubo sí. una campaña muy fuerte sí. y consiguieron más significación. No sé en qué sentido, sí. pero consiguieron más De todas maneras, creo que tenemos que seguir ahí trabajando. Sí, sí. Yo tengo una propuesta que no sea represiva o directa, sí. y que es que, que, que se denuncie ese tema... Eh, por vista por discriminación para discapacitados por ejemplo esa gente que no ve claro. no puede leer ni ver la anuncio y no es se va a meter con una asociación de discapacitados ya, ya, ya. Sí, sí. Sí, sí. es otro otro claro. y luego la discriminación de hecho sí. pues, sí. pues es lojante que <risa> que... <risa> <risa> <risa> y lo de llevar lo de llevar trabajar la para cortar el cebillo bocadillos hay una aplicación tiene que ser bueno, muy bien, sí, eso es ahí a los más, ya no, te ya que aplican la limordaza te ¿Eh? aplican la limordaza hay medida, por, sí, sí, por el... hay medidas. ¿cuál es la medida? te lo puedo mirar, pero no sé, ¿en qué la artículo la viene? ya te viene aquí, ¿eh? Está, está, está, te viene la medida y todo menos de 7 centímetros Mira, yo, o... tengo sí, que 600, yo tengo aplicación claro, claro yo tengo, yo tengo de chavales que fueron a las ferias y tirando con la carabina al palillo le salió la navajita sí. que es navajita llavero la de le cogió el, ¿cogiendo la carabina llavero sí. 600 a cada uno 600. también y la navajita llavero o sea que fíjate como son las dimensiones ¿eh? Así, aquí ideas estaremos hablando próximamente yo creo que como mucho de 7 centímetros de filo. ¿Un pollo? mí me parece que son 7 cm. ¿Qué dices? 7 cm 7 cm, ni de broma, vamos. 3 dedos. ¿Cuántos son 3 dedos? Sí, sí. 3 oh. cm 4. 3 o 4 dedos. 3 o 4 dedos son, ¿eh? Estos son 8 cm. Ha llegado una a 5. 5, pues 5 centímetros. Por aquí llevar Con 5 centímetros no cortas el chorizo. No, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. ¿Tienes sí. derecho a que haya alguien más? No. No, por eso lo malo es eso: que además tienen. Si, si va a verse en una parte del cuerpo, te pueden llevar a un sitio reservado. Tienen la, más la obligación de hacerlo. Pero no tienes, tú no tienes derecho a que esté, a que esté nadie. alguien? No tienes derecho a que esté nadie. Si dicen a la gente que se vaya, se tienen que ir. Al levantarte la ficha previa de huellas, fotos y ADN, has sí. comentado que al ADN te puedes resistir. De sí, sí, sí, sí, sí, sí, tranquilamente. Vale. Y puedes, y huellas y fotos... Te puedes eh, puedes reclamar esperar a que venga el abogado o esperar a que te lleven ante el juez para hacerlo. No. no. Eh, eh, para huellas y fotos tú puedes decir que, que esperas porque al abogado, pero no tiene sentido porque te lo, eso es obligatorio. Entonces lo, llega el abogado y que sí lo tienes que hacer y ya has perdido tiempo en comisaría en menos tiempo el tiempo imprescindible ¿eh? sí. y un minuto más. Entonces todo lo que puede ser, o sea, yo digo las fotos y, y la de las y las y las huellas eso Sí, de carácter inmediato. El ADN, si no has cometido delitos de, de, de, de la índole y la gravedad que he dicho, pues no, no, no, no merece la pena. O sea, hay que estar el tiempo imprescindible, pero ese es tiempo imprescindible para que no te quede ahí una constancia de un registro de ADN para siempre. Si sí. Eh, ¿sí te multan por desobediencia o por algo sí. de esto, luego sí. el delito prescribe. Vamos a ver, por desobediencia, pueden, si te multan, te están aplicando la ley Mordaza. Esto es una sanción administrativa como puede ser una sanción de tráfico. Entonces no tienes antecedentes penales ni tienes antecedentes de nada. ¿eh? Ahora, te pueden aplicar también el código penal, porque también está... Si se, si se considera que la desobediencia es grave... Entonces ya vas al código penal. Entonces ya tienes antecedentes. ¿eh? Pero en un delito de desobediencia, normalmente prescribe, o sea, que se cancela ese antecedente a los cinco años. Se cancela pero se tiene que cancelar automáticamente, pero es conveniente decir, que hay que enviar, porque si no no lo hacen, normalmente no lo hacen, y hay que enviar, hay que enviar una solicitud al, al, al Registro General de Penados y Rebeldes y allí se, pues, se hace la solicitud pues, se sella y se, se pone la póliza y te lo, y te lo cancelan ¿Eh? Una vez que está cancelado es como que no lo has tenido Claro, claro, si tú tienes un antecedente penal por ejemplo, pues no puedes hacer judicatura juez no puedes, o no puedes o fiscal o cargos de seguridad, no puedes claro, o militar no puedes claro, no puedes porque claro, hay que matar a la gente en su sitio, no puedes de todas maneras hay, una, hay otra prevención también cuando de los, de los a ver, eh, en una manifestación donde es muy difícil prever problemas o, o donde no tal bueno pero si, si la cosa ya está muy comprometida y, y ya hay un riesgo muy claro de que de que, vayan, de que en algún momento aprovechen y vayan a por ti lo que es es muy prudente es eh, no tener en el móvil una agenda de todos eso tus contactos eso, eso. mis compañeros anarcos mis compañeros... no no, no, hacer... no, no y con no. no, fotos no no no no no pero si es conveniente que tengáis memorizado un, bueno, un teléfono sí. para una llamada para Eso compañeros sí. todos tienen que tener un teléfono, sí. y el del abogado y el del abogado y si no lo podéis memorizarlo os lo apintáis que tampoco tiene importancia que lo no sepa para la policía os lo ponéis en el brazo Eso, dos teléfonos uno memorizado que es el de un amigo y el del abogado ¿Eh? para poder llamar inmediatamente. Poder llamar inmediatamente, porque si no, la cosa se retrasa y se retrasa y te ponen uno de oficio. y no, agendas, ¿sí? ¿Eh? ¿En sí. Sí. Sí. Exactamente, <risa> eso. Exactamente. Uno sí, no, para las manifestaciones. Eso. yo uno personal, exacto. Pero si ellos no pueden mirar el móvil, no? Bueno, ellos, ellos, ellos sí, no pueden legalmente, pero, no pero si sí, una vez que te han quitado lo van a mirar. Y si pueden desbloquearlo, porque hay formas de desbloquearlo, te lo van a mirar, claro que te lo van a mirar. Todo lo que puedan. Las claves se pueden levantar. Y, a ver, lo de la. Me parece que lo de la. Y Por ahí anda Emanuel. No sé si está todavía, pero. Emanuel, claro. Es, lo de la privacidad, lo de, la eh, privacidad eh, de los. Eh, por eh, muchas claves. Es que estoy ahí, dime, dime, dime. A ver, ¿hasta qué punto se puede vulnerar cualquier clave en un móvil? alguien por que parte sepa. de la policía sí, o por parte sí, de, quién? de la policía la policía, ah, no. la policía no hombre, que sepa a ver delitos financieros que lo lleva mm. la guardia civil por ejemplo mm. cuando una vez me hackearon una web apareció ocho meses más tarde pidiéndome los archivos con lo cual va muy lento mm. en el momento un policía no va a saber hackearte <risa> no en el momento no, no. no. pero si y tiene interés tampoco pero no. si se produce un, un hecho que luego lleva a otras cosas o se produce luego algo que no se sabe hasta dónde llega no sé qué... Que en realidad, yo a lo que quiero decir, en realidad la seguridad de los datos no es al 100%. No, pero eso nunca, pero es que pero bueno. ni en una agenda de papel. No, ¿Eh? sea, papel, menos. Pero, no, pero te quiero decir... Me refiero que, que los datos seguros no están, pero que con la cantidad de datos que tenemos, se vuelven locos. Entonces, ya, lo que eh. nos beneficia es ya. que tenemos... O sea, yo tengo tres mil personas en la agenda. Ya. Que se pongan a enredar ahí y busquen las conexiones. Sí. Lo tiene que hacer un tío igual se seis meses. O sea, no están capacitados para hacer eso. O sea, lo, lo de las películas, eh, no. O sea, que si quieren localizar un teléfono después de un delito terrorista y demás, lo acaban localizando porque ponen a 60, 70, 100, 200 personas a escanear todos los archivos guardados. Porque se guarda todo. Todo lo que pasa por la red se guarda. Ahora mismo se está guardando ya. Hace años no, pero ahora se guarda. entonces en el momento que está guardado tus ficheros, tu agenda, tu contraseña, tus anteriores contraseñas, tu... alguien las puede encontrar, claro, pero vamos, tiene que ser un delito muy grave para que pongan el ejército sí, sí, sí. detrás. Sí, sí, sí, Claro, eso sí. Vale. Yo en el... creo, que hay... creo que escanearon todas las escuchas telefónicas de la gente en la, di... en la diada, ¿no? Sí, sí. Y todavía están procesándolas. Sí, sí. Y hace dos años, ¿no? Dos años, sí. La diada, o sea, no, no es la votación, sino anterior a las votaciones. Sí, sí. Y todavía están procesándolas porque no pueden con ello. Entonces nos ampara eso, seguir hablando. Y después, si queréis un truco, a Google se le puede engañar muy fácil, que es de vez en cuando entrando al marca, dando dos clics y comentando un post en Facebook de algo de deporte o no sé qué ya está, les vuelves locos. O sea, que el algoritmo dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? este tío que está todo el día viendo páginas de izquierdas, de repente entra al marca, le da un gusto al marca, marca, yo de vez en cuando entro, le doy a hacer un vídeo y el algoritmo ya, entonces, es así, es como que no... ¡Esa es muy buena! Claro, la cantidad de datos que procesamos, Vamos. ¿Nieves, tú querías decir algo? Sí, yo quería ver si nos puedes hacer un presupuesto de pegar unos carteles, hacer una vale, pintada, sí, sí. una fogata y cortar una carretera, así como, sí. ¿por cuánto nos vale, vale, pues ya te voy a decir. Pero bueno, bueno yo digo lo de siempre, que para eso hay que contar con insolventes. ¿eh? Necesitamos insolventes para manifestación. Que ahí ya dices, bueno, que, me, que, que haga lo que quiera. <risa> sí. bueno. bueno, si no tengo, ¿Tengo alguna alguna más? De pues. todas como sabéis, en, en lo que decíamos antes, está grabado, con lo cual podéis repasar <risa> las cosas que hayan podido... Y luego lo vamos a colgar, ¿eh? O sea, que va a estar... Pues, va a estar el... Vale, pues muchas gracias por, por haber venido. Ay, y levantamos... levantamos. <risa>